Buenas tardes, acá buenas noches, aunque en rigor es buenas noches porque son las siete y media, pero, pero aquí ya está anocheciendo en Irlanda a, la, a las once. Mm. <ríe> Así que nada, queridos, queridas, queridos míos, eh, bienvenidos a esta nueva jornada, ya creo que la décima quinta. Ya nos van quedando dos. Hoy día estaba haciendo la, la, la contabilidad y ya... Bueno, dos. Eh, después de hoy, no, en, en rigor, nos quedan tres contabilizando la de, la de Estela Peralta. Pero bueno, tengo el honor tremendo de presentarles a Alicia Avellana, que la vengo conociendo ahora, le pongo cara ahora. Eh, fue la recomendación directa de una gran amiga y colega mía, eh, que justamente cuando estaba organizando este, este seminario y quería trabajar con lo que sucede en la Argentina, eh, ella no podía, no podía, tenía clases los miércoles, así que me, me hizo esta referencia directa y, e inmediata y me dijo Alicia Bellana, que es investigadora adjunta en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y docente en la, en la UBA, y también en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Así que Alicia, querida, un gusto, un honor, y mm. nada, acá estoy con el lápiz ahí listo para tomar nota. <ríe> bueno, muchísimas gracias Soledad por la invitación, la verdad es que es súper interesante este seminario, muy buena idea. Así que bueno, te felicito por, por la iniciativa. Bueno, les estoy compartiendo, no sé si se ve bien sí. la presentación. Están viendo la presentación. Bueno, entonces el, el título que le dimos a, a esta conferencia es el español en contacto con lenguas indígenas en la Argentina y países limítrofes. Eh, bueno, ahora voy a ir acotando un poco este título tan, tan amplio vamos a ir haciendo un, un recorte sobre eso, que es muchísimo, ¿no? porque en la Argentina hay eh, muchísimos, muchísimas situaciones de contacto, y ahí les hice un pequeño mapa para que nos eh, ubiquemos un poco, y yo les voy a hablar de algunos fenómenos eh, del español en contacto, que tienen que ver centralmente con estas tres lenguas indígenas, con el guaraní, en la parte del noreste de la Argentina, con el Quechua en la parte del noroeste de la Argentina y con el Toba, que bueno como vamos a ver ahora es una situación mucho más acotada, que se da centralmente en las provincias de Chaco y, y Formosa en, en Argentina. Así que seguramente muchas de las cosas que conversemos después las van a retomar en la charla con Estela Peralta porque bueno tenemos muchos puntos en, en común en el contacto con el guaraní y yo en el último tiempo me estuve dedicando bastante al contacto con el guaraní, así que seguramente algunas cosas ya eh, les van a ser familiares cuando tengan la, la charla con, con Estela. Eh, entonces, eh, bueno, por un lado delimitar eh, que de todas las situaciones de contacto que se dan en la Argentina, no solo con lenguas indígenas, sino también con lenguas de migración, con las lenguas de, de países limítrofes, no solo el guaraní, sino también el, el portugués en Brasil. Entonces tenemos muchas situaciones de, de contacto y yo me voy a referir centralmente a fenómenos de estas tres situaciones y también me voy a centrar que es eh, bueno mi objeto de estudio básicamente en cuestiones gramaticales, ¿no? porque el, en las situaciones de contacto hay numerosos, eh, numerosas disciplinas eh, que tienen mucho para decir sobre el contacto de lenguas, ¿no? la psicología, los aspectos sociales, diacrónicos hay muchísimos aspectos involucrados en el contacto de lenguas, y yo me voy a centrar fundamentalmente en algunas cuestiones que hacen eh, a lo gramatical. Bien, entonces para presentar muy a grandes rasgos estas tres situaciones de contacto, teníamos como les comenté el caso del guaraní, que eh, se habla actualmente en el noreste de la Argentina, pero también que lo tenemos en Argentina, en las grandes ciudades, a través de la migración paraguaya. Entonces es una situación de bilingüismo extendido que se da actualmente. En relación con el quechua, en el noroeste, tenemos eh, una situación que es un poco más reducida porque no hay tanto bilingüismo tan extendido como eh, con el guaraní. Y también tenemos casos de migrantes peruanos y bolivianos y después tenemos la situación del toba que es un poco distinta por eh, la importancia por el peso que tuvieron en la conformación sobre todo del español de la Argentina el guaraní el quechua como lenguas eh, generales que tuvieron un, un peso muy importante frente a la situación del toba que es mucho más acotada con menor cantidad de hablantes eh, y que es una situación donde actualmente hay hablantes bilingües, hay hablantes de español como segunda lengua, pero como vamos a ver, eh, la influencia de esta lengua indígena no es comparable con la del guaraní, con el quechua, sino que es mucho más eh, acotada a un nivel regional, no tuvo la expansión eh, del contacto con el guaraní o con el quechua. Bien, eh, entonces eh, para comenzar a ponernos un poco en tema sobre qué es esto de, del contacto de lenguas, qué puede pasar, qué sucede cuando una lengua entra en contacto con otra. ¿no? Entonces hay una serie de fenómenos, una gradación de fenómenos muy diversos que pueden ocurrir cuando una lengua entra en contacto con otra. Y en primer lugar eh, tenemos los casos más evidentes de cambio o mezcla de código, ¿no? situaciones como las que tenemos ahí en uno, donde un hablante puede comenzar hablando en una lengua y continuar en otra. ¿no? Ahí tendríamos un ejemplo de un, un caso en el que hay una influencia de una lengua sobre otra. Necesitamos hablantes bilingües ¿no? para que esto ocurra, que puedan manejar realmente los dos códigos. Y ahí en uno tenemos ejemplos del guaraní, eh, como el de uno a Jaé Menape. una vez en Paraguay le dije estoy haciendo el tatacuá. Entonces esa primera parte, donde el hablante comienza en, en guaraní, le dije a mi marido, y después sigue en castellano. Lo mismo que en B, ¿no? tenemos distintos niveles de, de mezcla, en Mañamille sobrina, tres meses, sobreco, le puse ciruela en la boca. Nuevamente eso, entonces tenemos ahí un comienzo en guaraní, y un cambio, una mezcla de, de código hacia el español. Todos estos, estos datos que aparecen ahí como Schmidt et al. forman parte de un corpus bastante grande que estamos armando con Cristina Schmidt y Lucía Brandani hace ya varios años, que son datos de migrantes paraguayos en Buenos Aires. Hace ya un tiempo que estamos armando este corpus que está centrado básicamente en, en la adquisición. El interés está puesto en la adquisición del lenguaje en nenes, niños que son hijos de migrantes paraguayos en Buenos Aires. Y realmente es una situación, bueno, no es el, el tema central de esta charla, pero simplemente quería eh, comentarlo y mencionarles eh, la existencia de este corpus y el trabajo que estamos haciendo, que es bien interesante, porque son niños que están en una situación... De biling, o sea, tienen un input, están expuestos a un input eh, bilingüe en español y en guaraní Pero a su vez de distintas variedades del español ¿no? Porque tienen la variedad que traen sus papás de Paraguay Y también se encuentran en la variedad que obtienen en la escuela, en, en el barrio Entonces el foco de este proyecto está puesto en ver qué, qué español, qué gramática finalmente Van a ir desarrollando, si van a ir hacia la de los padres, si van a ir hacia la, de la escuela, si tienen alternancias, si forman un sistema nuevo. Entonces busca un poco visibilizar esa situación bilingüe y bidialectal que atraviesan estos niños, hijos de, de migrantes paraguayos. Bueno, volviendo entonces a, a esta, eh, este mapa general de los fenómenos de contacto, tenemos el cambio mezcla de código que ejemplifiqué en uno con estos datos de de migrantes paraguayos, y tenemos también, como otro de los fenómenos de contacto, el que tal vez les resulte más familiar, que es el de préstamos de elementos léxicos. ¿no? Entonces en dos tenemos también ejemplos de préstamos del guaraní, en el castellano, ella es curepí, tenemos que hablar en castellano porque ella no entiende, curepí es una palabra que se usa justamente para referirse a los argentinos, ¿no? entonces muchos... Muchas mamás paraguayas nos relataban esto, ¿no? que tienen que hablar normalmente en castellano cuando en presencia de un argentino. En 2B hicimos so'oapuá, boriborí, son nombres de comidas típicas paraguayas, entonces estos son contextos en los que con mucha frecuencia aparecen eh, préstamos. ¿no? También en, en una gradación que va desde préstamos menos eh, integrados a la lengua, en los que se podría hablar casi de un cambio de código en el nivel de, de la palabra, frente a también toda una serie de préstamos del guaraní, del quechua también, que están completamente integrados en la lengua y ya forman parte de, de, del, del español, como yacaré o tereré, que son préstamos ya completamente integrados. Bien, también tenemos préstamos que ya no son de elementos léxicos como los que veíamos recién, sino que son de elementos funcionales. Por ejemplo, ¿qué pa quiere que te haga chamigo? Estos ejemplos ya sí son del de español de Argentina, de la provincia de Corrientes, vos pa cree que te va a salvar, te viniste picó sola, donde estos elementos como pa y picó son préstamos del guaraní, pero como les decía ya no son de elementos léxicos, sino de elementos funcionales, son marcas de interrogación, de distintos tipos de el pa y el picó, de distintos tipos de, de interrogaciones, que se incorporan al español y aparecen bueno muchas veces en reemplazo de, eh, de la entonación. no Esto que nosotros en el español general no tenemos un elemento, un morfema, una partícula que señale interrogación, sino que lo hacemos bueno de distintas maneras, mediante la incorporación de algún pronombre o adverbio interrogativo, pero también mediante la, la entonación aparece acá con este préstamo de, del guaraní. Bien, y en cuatro tenemos a lo que quería llegar, que son los fenómenos de calcos gramaticales, que son en los que yo más me voy a detener eh, en lo que sigue de, de la charla, porque justamente a mi juicio son los más interesantes, porque no es tan evidente la influencia de, de la lengua indígena, sino que hay todo un, un juego más complejo de interrelación entre el aporte de, de la lengua indígena, el español y el sistema que, que se va generando. Y lo que tenemos en cuatro es este elemento todo. Vamos a jugar todo y después tomas agua. Y fíjense que la glosa es vamos a terminar de jugar y después tomas agua. Es decir que este todo lo que hace es señalar un aspecto completivo. ¿sí? Se puede parafrasear normalmente como completamente. O, como aparece ahí en la glosa, mediante el verbo terminar. Vamos a terminar de jugar, decía una madre desde el corpus de migrantes paraguayas, y después tomas agua. Y lo mismo en 4B. Tu hijo creció todo ya. Tu hijo creció completamente. Este elemento todo, entonces, según eh, algunos autores, está relacionado, está vinculado con un morfema guaraní, que es pa, que es otro paquet de interrogación que vimos antes, que tiene justamente este valor, ¿no? Te aporta un aspecto completivo. Entonces, lo que sucede es que aparece un elemento del español, existente en español, que se modifica, de alguna manera se gramaticaliza para adoptar este valor que tiene un elemento similar en guaraní. Entonces, eh, los fenómenos en los que yo me voy a detener son de este tipo. No vamos a entrar exactamente un préstamo tomado de la lengua indígena, sino una modificación sobre el sistema del español, que incorpora, vamos a ver que en algunos casos incorpora, esos valores que posee la lengua indígena y que no están gramaticalizados en español. Eso no significa que el español no tenga las herramientas para expresarlo, pero es posible que lo haga de manera léxica o mediante la entonación, de manera discursiva, pero no mediante un elemento más gramaticalizado. Bien, entonces el recorte que les quería presentar son tres fenómenos de contacto. Vamos a ver eh, el contacto con el quechua, con el guaraní y con el toba, en relación con el tiempo, el aspecto y el modo. Entonces yo parto de la idea eh, general de que los rasgos gramaticales, cuando hablo de rasgos no quiero ser eh, muy técnica, pero me estoy refiriendo a los valores del tiempo, el, el presente, el pasado, el futuro, valores de aspecto, perfectivo, imperfectivo, valores de modo, entonces todos estos rasgos gramaticales no son universales, es decir que no se dan de igual modo en todas las lenguas, hay lenguas que los manifiestan, hay lenguas que no, y lenguas que los manifiestan pueden señalarlos de distintas maneras. Entonces, en estas diferencias que ocurren en las lenguas es donde ocurren eh, con frecuencia estos fenómenos de contacto. Bien, esta influencia entonces en la selección de rasgos gramaticales de una lengua en otra puede dar distintos resultados, es decir que eh, si una lengua selecciona determinados eh, valores o rasgos gramaticales, eso puede influir en la lengua con la que está íntimamente en contacto. Y esto puede llevar a que haya tanto una incorporación de nuevos rasgos gramaticales que en español no estaban y se incorporan por, la, por el contacto, pero también se puede generar lo contrario, una eliminación de rasgos, de distinciones gramaticales que tiene el español y dejan de estar. Y también una reorganización, es decir que en el caso de la reorganización no hay adición incorporación de nuevos rasgos, sino vamos a ver ejemplos donde se reorganizan y se expresan de manera distinta. Bien, entonces empezamos por el primer caso, que es en el que se incorporan rasgos gramaticales. Y les voy a presentar, que seguramente es conocido para ustedes, el caso de la evidencialidad en el contacto con el quechua y con el guaraní. Veamos el ejemplo de cinco, que dice, Sapir fue un gran lingüista ¿cómo lo sabes? Los libros lo dicen entonces no puedes hablar así. Debes decir, Sapir había sido un gran lingüista. Es decir, que acá lo que aparece señalado en negrita es este uso del pluscuamperfecto, que tiene un valor que llamamos evidencial. ¿Qué es la evidencialidad? Es una categoría mediante la cual el hablante... Explicita la fuente de información, es decir que <ríe> mediante esta categoría expresa si el hablante vio efectivamente lo que está relatando y en consecuencia tiene evidencia directa de eso, o si simplemente lo infirió o si lo escuchó, es decir que tiene, eh, tiene evidencia indirecta de eso. Entonces existen lenguas en las que esa naturaleza de, de la obtención de la evidencia debe ser especificada gramaticalmente, debe estar marcada. Y es este uso que aparece acá señalado en Había sido un gran lingüista. Este es un ejemplo del español boliviano, este, eh, pero este fenómeno aparece también en el español de Perú y lo trabaja Liliana Sánchez. Eh, es un uso entonces del pretérito plus perfecto que adopta, que incorpora esta noción de evidencialidad. Entonces, si no tengo evidencia directa de que, fue, de que efectivamente fue un gran lingüista, debo decir había sido un gran lingüista. Y eso lo registramos también acá en, en el español de la Argentina en contacto con el quechua, en un ejemplo como el de Sais. Acá en Argentina el, el quechua se, se habla, el quichua santiagueño, en la provincia de Santiago del Estero, pero también hay, eh, eh, que, que no lo mencioné al principio cuando hablaba de, del contacto con el quechua, toda una situación de sustrato, donde la lengua ya dejó de hablar, pero quedaron marcas eh, en el español de, de toda la zona. Y en el ejemplo del 6, fíjense que tenemos, mi finado fue una vez a cazar a una laguna y ahí había estado, en un palo la madre del agua, peinándose con un costillar de pescado. Y ahí la ha hallado, se había llegado cerquita y vido que muy rubia había sido. Entonces fíjense que como tiempo de, de la narración se está usando este pretérito pluscuamperfecto justamente con este valor de evidencia indirecta. ¿no? El hablante está relatando algo que no vio de manera directa. ¿sí? Entonces por eso está usando este pretérito pluscuamperfecto. Dice que había tenido la cara delgadita, como una criatura chica, y muy bonita había sido. Pero las trenzas decía que las tenía muy largas, que habían estado topando el agua y ella había tendido casi todo el cuerpo afuera y desnudo que había estado. Y decía que después de un rato que se había volcado al agua y que el agua había quedado batiéndose. Y entonces acá tenemos ejemplificado este valor evidencial que adopta el pretérito pluscuamperfecto en esta zona de contacto. Entonces es pasado, sigue siendo pasado, pero es un pasado más evidencia indirecta, es decir, que lo que se pierde acá en este uso del pretérito pluscuamperfecto es ese valor de anterioridad en el pasado que tiene el español general. Se pierde ese valor de anterioridad en el pasado y sigue siendo pasado más evidencia indirecta. Bien. Varios autores entonces proponen eh, la conexión que existe entre este fenómeno, este uso del pretérito pluscuamperfecto, y una serie de morfemas que existen tanto en Quechua como en Aymara también, justamente que marcan eh, un pasado no experimentado. ¿no? Es el ejemplo en 7A, fíjense que este elemento eh, que aparece señalado en negrita eh, aparece glosado como pasado no experimentado. Sí, significa estaba lloviendo, el hablante escuchó, infirió que estaba lloviendo. Entonces, en 7A no tuvo evidencia directa. Sí lo escuchó, sí lo infirió, pero no lo vio de manera directa. Este elemento se contrasta con el de 7B, el K, Sí, que está señalada ahí también en negrita, fíjense que la glosa es de pasado experimentado, estuvo lloviendo, el hablante vio efectivamente que estuvo lloviendo. Entonces en quechua es necesario señalar la fuente de la información, este contraste entre dos formas que es el que veíamos recién reflejado en el español de contacto. Bien, un fenómeno muy similar, pero que posee algunas diferencias, aparece también en el contacto con el guaraní, que son los ejemplos que tenemos en 8. Dice, había sido que esa canción está cantado a un desaparecido. Mira vos, había sido que la pistola de Robocop sí existe. Fíjense que eh, es un uso que es un poco distinto al que veíamos recién en el contacto con el quechua. Porque en este caso, el pretérito pluscuamperfecto, lo que eh, codifica, es lo que se conoce como percepción demorada. ¿Qué es eso? Es, eh, el hablante lo utiliza para manifestar que obtuvo la información completa luego de que ocurrió, ¿sí? Se interpretó plenamente luego de ocurrido. Entonces, la glosa que podemos hacer, la paráfrasis que podemos hacer es esa canción eh, estaba cantada a un desaparecido y yo no lo sabía hasta ahora, ¿sí? Eso sí, equivale en, en español general a distintas estrategias, como resultó ser que esa canción o al final era que esa canción, es decir, que tenemos estrategias menos gramaticalizadas para expresar este valor de percepción demorada. Eh, y fíjense que, ay, perdón, eh, que eh, funciona de manera distinta eh, en términos formales ¿sí? en términos de la estructura a lo que veíamos para el quechua. En el caso del quechua, el pretérito pluscuamperfecto era productivo con, distintas, eh, con distintas, distintos elementos léxicos. ¿sí? Podíamos tener... Eh, había estado, había llegado, había tenido, de había atendido, sí. pero en el caso del, del contacto con el guaraní aparece como una, como una forma fosilizada, siempre aparece había sido y acompañado en algunos casos no, por el complementante que... que, era que era que funciona eh, incluso casi hasta como un adverbio, ¿no? Así lo aparece en la nueva gramática de, de, la, rea, de la lengua española, ¿no? Aparece como una expresión adverbial. Funciona de manera mucho más facilizada. Hay otra forma más que, que no está acá, que aparece en Argentina, ustedes tal vez pueden después decirme si, si lo tienen también. Aparece descrito en Argentina en usos más eh, gauches. Como había sido tonto, mi amigo, ¿sí? que también es un poco distinto por su estructura. No me quiero detener en, en esas formas, pero sería otra, otra variante. Bien, entonces este elemento, el había sido que, este valor de percepción de morada se vincula muchas veces con la existencia en guaraní de este elemento, Brae, que tienen ahí señalado en negrita que tiene justamente ese valor, ¿no? Los hablantes eh, muchas veces hacen, eh, eh, hacen una equivalencia entre estas formas, entre el rae y el había sido. Es cierto que este elemento rae eh, tiene una distribución mucho mayor, tiene un eh, contextos de uso mucho más amplios que el había sido, es decir, que no hay una nunca es una transferencia mecánica de una estructura en otra, sino que lo que se genera es un reordenamiento y, y muchas veces un sistema innovador en, en el español de contacto. Entonces... Eh, con este ejemplo lo que les quería mostrar con la evidencialidad en el contacto con el quechua del el guaraní es que en tanto fenómeno de contacto lo que sucede en este caso es que se incorpora un nuevo rasgo evidencial, es decir que en el español en general no tenemos gramaticalizado este, este valor, eh, evidencial, ninguno de los dos, el que les comenté para el contacto con el quechua y el que les comenté para el contacto con el guaraní, ninguno de los dos aparecen gramaticalizados. En estas variedades se incorpora un nuevo rasgo y el pretérito pluscuamperfecto como forma existente en español se resignifica para dar cuenta de ese nuevo rasgo y lo hace de dos maneras distintas, ¿no? con un uso Productivo como verbo principal de la oración que aparece en concordancia con, con el sujeto en el contacto con el quechua y como una forma más fosilizada y adverbial, como veíamos para el contacto con el guaraní. Bien, el segundo caso que les quería presentar es de eliminación de rasgos gramaticales. Ahora ya no estamos viendo un elemento que se incorpora, que se toma de la lengua indígena, sino lo contrario. Y el ejemplo es la desgramaticalización del tiempo en el contacto con el toba. ¿Y qué sucede en el toba? ¿Qué tipo de lengua es? Bueno, es una lengua en la que el tiempo no está gramaticalizado, es decir, que no tenemos como sucede en español que el verbo flexiona en tiempo, en una oposición entre presente, pasado, futuro. En TOA no hay marcas en el verbo gramaticalizadas que expresen tiempo. Fíjense el ejem los ejemplos de 10. En 10A, vi, na, acá ya, tenemos un caso en el que, la, fíjense la glosa, el verbo es vi, que es venir. Y la glosa es viene tu hermano. Fíjense en 10b, vi, so, acá ya, la glosa es vino recién tu hermano. Tenemos un valor de pasado, pero fíjense que el verbo sigue invariable. Tanto en 10a como en 10b tenemos vi, es decir, que no hay ninguna marca en el verbo que nos esté indicando que ahí hay que interpretar un pasado. ¿Qué es lo que nos da esta lectura? ¿Cómo interpretan los hablantes? ¿Viene tu hermano o vino recién tu hermano? Bueno, porque tenemos estos elementos que señalé ahí en negrita, que es un sistema bastante complejo de determinantes, de demostrativos que tienen en toba. Y el caso de na es un demostrativo que indica proximidad. Entonces eh, lo que sucede es que se da una inferencia de tiempo presente mediante este demostrativo de proximidad. Mientras que en 10B eh, el demostrativo SO que indica distancia permite generar una inferencia de tiempo pasado, vino recién tu hermano. Es decir que el tiempo no está gramaticalizado en el verbo, pero sí tenemos distintos elementos que permiten hacer esas inferencias temporales mediante otro tipo de eh, estrategias no gramaticalizadas. Y en 10C nuevamente tenemos el verbo invariable, pero tenemos este otro demostrativo que indica ausencia y que genera esta este valor, permite interpretar este valor de futuro o pasado remotos. Entonces la glosa es, va a venir o vino antes tu hermano. Bien, ¿de qué otra manera se puede señalar el tiempo en el contacto con el todo? En 11 les puse ejemplos de también emisiones en las que el verbo sigue siendo el mismo, vi, invariable pero acá el tiempo está señalado mediante un adverbio, ayer, no el caso de Shikai. O en 11b, él va a venir mañana, también tenemos mediante el adverbio, mañana este valor de futuro. Es decir que podemos tener inferencias de temporales mediante el sistema de demostrativos o también ancladas mediante eh, adverbios, pero el verbo sigue siendo el mismo de manera invariable. Bien, ¿qué sucede en el español en contacto con el toba? Fíjense los ejemplos de 12. En esa época no hay médico. Y yo les puse ahí, entre corchetes, no había médico. ¿sí? Porque todos estos ejemplos están eh, tomados de una charla que eh, estábamos teniendo frente a un terreno completamente abandonado, pero que en otra época había sido eh, un, un lugar muy poblado, un lugar donde funcionaba un centro de salud con distintas eh, con eh, construcciones. Entonces, el valor, la inferencia está anclada en el pasado. Y fíjense que lo que permite inter esa interpretación de pasado es justamente el uso de los demostrativos del español, el caso de S. ¿no? En esa época no hay médico, entonces tenemos el presente y el demostrativo que es el que permite anclar esta emisión en el pasado. ¿Sí? Lo mismo pasa en B, hay un hermano que ya están viviendo acá en esa época. O en 12, en ese tiempo, cuando hay chañar comen la gente. Es decir, que son todas emisiones con valor de pasado, pero que están eh, expresadas con un verbo en presente y el sistema que se usa para señalar el pasado es anclar eh, estas emisiones mediante un demostrativo. Y también en 13 se hace mediante un adverbio, antiguamente, acá hay, o este campo antiguamente se llama sí entonces fíjense que los verbos en presente y el anclaje mediante un adverbio que indica pasado. Antes, cuando yo estoy en el campo, yo preparo esto. Sí, entonces vean que es un sistema similar... Del toba, ¿no? donde la marca no, no aparece en el verbo, en la flexión verbal, sino mediante distintas estrategias más discursivas que permiten inferencias temporales. Veamos este ejemplo completo. ¿no? El contexto es este que les comentaba: un fragmento elicitado enfrente de un terreno ahora abandonado, pero que en otro tiempo fue un hospital muy importante de Castelli. Entonces, fíjense que eh, este relato comienza con ese tiempo, que es lo que ya da el marco temporal eh, a partir del cual tenemos que interpretar todo lo que viene después. Ese tiempo hay un montón, mucho trabajo. El consultorio de la casa del doctor está allá en la esquina. Bueno, acá hay un montón de gente, siempre hay un montón de gente, pacientes que vienen a buscar remedio, a hacer control médico. Hay un montón de gente, chicos, grandes, ancianos, mucha atención médico. Pero después cuando se enquiebra, ¿no? Primero la carpintería se fundió. Entonces hasta ahí tenemos el anclaje temporal mediante esta expresión temporal con, con demostrativo. Todos los verbos en presente y después hay un cambio, ¿no? Los que aparecen eh, su Rayados aparecen ya en pasado. Primero la carpintería se fundió, o sea, cuando se cambió la carpintería lo llevaron al colchón y la escuela de lenguas también lo mandaron ahí. Por último vino un orden que todos los que están trabajando acá tiene que trabajar allá en el hospital público. Fíjense que los elementos que aparecen en negrita, que son los verbos que están en presente, corresponden siempre a un aspecto imperfectivo. ¿sí? Si uno los pensáramos con flexión de pasado, sería había, estaba, siempre corresponden al pretérito imperfecto, había, venían, había. Y los que aparecen subrayados, que son los que están en pasado, corresponden al aspecto perfectivo. ¿sí? La carpintería se fundió, cambió, llevaron, mandaron. Es decir que lo que está sucediendo en realidad en este contraste es un contraste básicamente aspectual, ¿sí? que el toba tiene eh, varias marcas para señalar un contraste aspectual, pero no temporal. Y eso es un poco la lógica que está detrás de este sistema, ¿no? que eh, no se marca el tiempo en el verbo, pero sí el aspecto. Entonces el contraste eh, que permite hacer avanzar el relato es entre el aspecto perfectivo e imperfectivo. Bien, entonces, eh, en tanto fenómeno de contacto, este ejemplo ilustra la eliminación del rasgo temporal pasado, o sea, ya no se flexiona el verbo en español, se elimina ese rasgo del verbo, pero a su vez se incorpora un sistema temporal orientado al discurso, ¿no? donde podemos tener un anclaje más discursivo del tiempo mediante algún eh, elemento que permita esa marcación y después ya no es necesario señalar para cada verbo el valor de pasado. Bien, y el último eh, de los fenómenos que les quería presentar es un caso donde se reorganizan los rasgos. No hay estrictamente incorporación de un nuevo rasgo o eliminación, sino reorganización de valores ya existentes, como es el caso del aspecto. Tenemos un ejemplo del guaraní nuevamente, donde eh, el guaraní puede expresar aspecto nominal. ¿Qué significa esto? Que nosotros en español general tenemos un contraste aspectual en el verbo, como veíamos recién, ¿no? la oposición entre cantaba y cantó. Es un, un contraste aspectual pero en el dominio del verbo. En guaraní se puede expresar aspecto, pero también sobre el nombre, no solo en el dominio verbal. Que son los ejemplos que tenemos ahí en 15, Un aspecto perfectivo en pai kue, donde este elemento que señala un aspecto perfectivo. Significa que fue y que ya no es más. Y con su equivalente prospectivo en este elemento de b, el ra, que es futuro sacerdote o que, es que va a ser sacerdote. ¿no? Entonces este valor perfectivo-prospectivo aplicado a un nombre significa justamente eso, ¿no? que fue y dejó de ser o que va a ser. Bien, ¿qué sucede frente a esto en español? ¿Qué repercusiones tiene? Fíjense, en el caso del perfectivo aparece con mucha frecuencia este elemento que tomado como préstamo. ¿Sí? Acá ya no estamos eh, dentro del terreno de los calcos gramaticales, sino de los préstamos de elementos funcionales. Y aparece, se toma con frecuencia este elemento que. Acá sucede también en, en la provincia de de corrientes en Argentina, incluso por hablantes que son monolingües de español. No No es necesario que sean bilingües para tener este elemento que expresa aspectos sobre el nombre. Fíjense en 16A. Me fui en lo de mi patrón que por lo que no tengo laburo. Sí, significa en lo de... Podemos hacer la equivalencia aproximada porque no es exacta con ex o antiguo en algunos casos. No Me fui... De lo de me fui en lo de mi ex patrón, mi antiguo patrón, por lo que no tengo laburo. Lo mismo en 16B, 16C. Las secretarias que no somos así. Sería las que fuimos secretarias, no somos así. Novio que ex novio, antiguo novio, atropelló departamento de una modelo. ¿no? Entonces se incorpora este valor. Perfectivo en el dominio nominal mediante un préstamo. ¿Qué pasa con el valor prospectivo? Bueno, fíjense que en este caso, como en 17A, me siento sola, busco para mi novio. Este para justamente tiene este valor prospectivo. Busco al que va a ser mi novio. También puede ser un benefactivo, busco un novio para mí. ¿sí? Pero tiene este valor de futuro. Juan está haciendo para su rancho. Decidite a comprar para tu lote, al que va a hacer tu lote. Entonces, eh, fíjense que el valor perfectivo aparece mediante un préstamo, mientras que el valor prospectivo se realiza mediante un calco gramatical. Entonces hay iguales rasgos gramaticales que se están reorganizando, se pueden expresar de manera muy distinta en uno u otro caso. Entonces, en tanto fenómeno de contacto, se reorganiza un rasgo gramatical existente, como es el, de, el del aspecto, porque el español tiene, manifiesta de manera gramaticalizada, aspecto, pero como decíamos, lo hacen en el dominio verbal. En este caso se reorganiza y pasa a poder expresarse al dominio nominal. Y en el nivel superficial da como resultado dos estrategias distintas. O la incorporación de un préstamo, como en el caso del CUE, para el valor perfectivo, o la resignificación de un elemento existente, el calco gramatical, que es el caso de PARA. Un elemento que ya existe en español, aparece resignificado para poder incorporar este nuevo valor prospectivo. Bien, en suma, para no detenerme mucho más eh, en, en los datos, los cambios en los rasgos gramaticales como resultado del contacto pueden ser de distintos tipos. Puede haber incorporación de rasgos, como el ejemplo de la evidencialidad que les mostraba, donde el español general no gramaticaliza este rasgo, pero en el contacto puede hacerlo por influencia de la lengua indígena. Puede haber eliminación de rasgos, como veíamos en el contacto con el toba, con el tiempo, se desgramaticaliza, se lexicaliza de algún modo, el valor temporal y pasa a ser expresado mediante distintas estrategias discursivas. O puede haber una reorganización de rasgos, como en el caso del aspecto nominal. Un rasgo que existe en el aspecto en el dominio verbal pasa al dominio nominal. Entonces estos son solo algunos ejemplos que quería comentar. Eh, compartir con ustedes sobre eh, estos resultados del contacto, pero que son eh, realmente un ejemplo de, de fenómenos que son muy frecuentes, por ejemplo en la incorporación de rasgos en el contacto con, con el guaraní, el guaraní es una lengua muy rica, por ejemplo en la expresión de distintos valores de la periferia izquierda, ¿no? por ejemplo de, eh, cuestiones que tienen que ver con la focalización, con distintos valores modales, con la atenuación, muchísimos recursos pragmáticos, valores pragmáticos que en español no, eh, no están gramaticalizados y en guaraní sí, aparecen muchísimos fenómenos en el español de contacto que tienen que ver con la incorporación de estos valores. Y en cuanto a la eliminación también hay otro conjunto de fenómenos, por ejemplo el guaraní y el quechua son lenguas que no no tienen género gramaticalizado, entonces también hay una serie de fenómenos que aparecen ahí vinculados con, con la marcación de, del género. Bien, eh, entonces para ir cerrando, la pregunta que surge un poco de todo esto es si el contacto de lenguas empobrece una gramática. Y eh, esta es una hipótesis frecuente, un, un, una idea que aparece frecuentemente en las situaciones de contacto de lenguas, que es esta idea de que, el, de que la gramática resultante del contacto es una gramática siempre simplificada, empobrecida, que no es sistemática, y esto realmente es algo importante porque tiene sus repercusiones en, en distintos dominios, ¿no? como son la enseñanza de la lengua, la valoración de las variedades de contacto. Esta idea de que siempre una, una variedad de contacto es siempre una, una variedad eh, no estable, no sistemática, empobrecida de algún modo. Entonces podemos hacernos desválido, hacernos esta pregunta, ¿el contacto de lenguas empobrece una gramática? Bueno, eh, los ejemplos que yo les mostré nos muestran que no, que no, que no hay tal empobrecimiento. Que es posible incorporar nuevos rasgos gramaticales y ampliar el inventario de una lengua. Fíjense que los ejemplos que veíamos sobre la evidencialidad, lo que sucede justamente es lo contrario. ¿no? Que hay una incorporación de todo un sistema evidencial que el español lo posee de manera gramaticalizada y de alguna manera se enriquece de este modo mediante la expresión de distintos valores que, que no expresaba de esta manera antes. E incluso en los casos de eliminación de rasgos, los sistemas se reestructuran y adoptan nuevas maneras no gramaticalizadas de expresar esas nociones semánticas. Fíjense que incluso en el caso que veíamos del contacto con el toba donde hay Efectivamente una eliminación de rasgos. Tampoco podemos hablar de un sistema empobrecido. Hay una reestructuración de todo el sistema que aparece orientado al discurso. Hay otra, otro sistema, pero no deja de ser un sistema. Bien, entonces para cerrar, la incorporación de un préstamo de la lengua de contacto es solo una de las manifestaciones, la más visible, de la influencia de una lengua sobre otra. Cuando tenemos un préstamo es imposible negar la influencia. Tenemos el CUE y sabemos que es un morfema del, del guaraní. Sin embargo, cuando hablamos de los calcos gramaticales está mucho más discutido y mucho más debatido, porque justamente muchas veces hay una causación múltiple. ¿no? La lengua indígena está ahí eh, influyendo, pero la, el pasaje de, de sus propiedades muchas veces no es de manera directa o mecánica, sino que genera la presión sobre elementos que ya existen en español que se van resignificando de distintas maneras. La influencia de las lenguas indígenas da lugar a una gramática sistemática. ¿sí? Veíamos que es una gramática distinta, con reglas distintas, con valores distintos, pero que no deja de ser una gramática sistemática. Y todas las lenguas, incluso las de contacto, responden a sistemas gramaticales y obviamente no hay lenguas o variedades más gramaticales que otras. ¿sí? Tenemos distintas reglas, distintos eh, valores... Distintos funcionamientos, pero todos sistemas completamente gramaticales que tienen el mismo peso. Bien, eh, Soledad, no sé si estoy con tiempo para presentar algo más o querés que dejemos acá y pasemos a las preguntas. A mí me encantaría que, que si quisieras presentar algo más, porque todo lo que, lo que nos estás comentando es absolutamente novedoso dentro del contexto del, del seminario. Así que si, si, si tienes algo ahí como un, un, un, una coda, maravilloso, porque tenemos, hasta, tenemos hasta, las 9, hasta las 9, bueno estoy con hora irlandesa, este, tenemos... <risa> Tenemos hasta las 4, las 4 estén aparte, hasta las nueve, ya siete horas ahí hablando, no. Eh, así que si quieres puedes compartir algo más. Bueno, entonces quería comentarles solo muy brevemente, eh, sobre todo para el caso del que veíamos el contacto con el TOBA, donde efectivamente hay hablantes que son hablantes que adquirieron el español como segunda lengua. Por eso ustedes habrán visto en los datos, que yo no lo pasé por alto y no me quería detener en ese punto, que son datos eh, de hablantes que aprendieron el español de grandes, después de los 14, es posible que hayan llegado hasta los 12, 13 años sin efectivamente eh, adquirir el español. Eh, y en estos hablantes, en particular en estos que adquirieron el español como segunda lengua, adquirieron el español de grandes, pasado el, el periodo crítico ideal de adquisición de una lengua, encontramos sí dos tipos de fenómenos. Por un lado, todos los que yo les comenté hasta ahora, que son las transferencias de la lengua materna. ¿No? Por ejemplo, en el caso del toba, la no marcación de tiempo en el verbo. Entonces, por un lado tenemos estos fenómenos de influencia de la lengua que ya tienen al adquirir el español, pero también es cierto que aparecen fenómenos propios del proceso de adquisición de una lengua, que son fenómenos que eh, aparecen en todos los hablantes independientemente de cuál sea su lengua materna. Le pasa a, a cualquiera cuando está adquiriendo una lengua de, de grande e incluso de niños también, pero con otras características. ¿Cuáles son estos fenómenos propios de la adquisición del español como segunda lengua? Bueno, aparecen casos de subespecificación. ¿Qué significa esto? Que aparecen, por ejemplo, cien, eh, formas menos marcadas, formas más generales, en lugares donde se esperaría una forma eh, más específica. Por ejemplo, los casos de uno, pero yo piensa así como siempre, no en lugar de yo piensa, se usa la tercera persona en lugar de la primera, pero ¿cómo te puede decir? en lugar de ¿cómo te puedo decir? Nosotros son la mayoría, en lugar de nosotros somos, empezaron a tener una experiencia en lugar de empezamos. Fíjense que todos los ejemplos de uno, que son de hablantes de lengua materna toba, hay una subespecificación, es decir, se usa el verbo en tercera persona en lugar de la primera del singular o de la primera del plural. Y lo mismo sucede en guaraní, nosotros son pobres, yo tiene que explicar otra vez, a las 4 de la tarde yo ya empezó a parar ahí en frente de la iglesia. ¿Qué sucede con estos ejemplos? ¿Son fenómenos de transferencia de la lengua materna? No. En to tanto en toba como en guaraní tienen formas diferenciadas para las distintas personas. Entonces acá no podemos hablar de influencia de la lengua materna, sino que son fenómenos que tienen que ver justamente con el proceso de adquirir la morfología del español. Entonces aparecen en todos los hablantes independientemente de la lengua materna que tengan. Y además de estos ejemplos de subespecificación, aparecen también ejemplos que habrán visto de variabilidad. ¿Qué significa? Que la misma forma por momentos pueden eh, producirla como en español general, y en otro contexto idéntico puede aparecer una forma alternativa. Fíjense en la serie de tres, que corresponde toda al mismo hablante. No me das esto semilla... Esto son semilla, esa semilla que yo lo nombré, no como la otra semilla, con la semilla. Entonces fíjense cómo alterna el determinante, el demostrativo que acompaña a semilla entre el femenino y el masculino. Entonces se da variabilidad, ¿no? Aparece masculino, aparece femenino en el mismo hablante y sin eh, un motivo que podamos determinar. Y lo mismo en el Uno Guaraní. Y yo miraba porque yo quería aprender y aprendió. Porque yo miras la señora que habla, cómo se habla, qué dice y así aprendí. Si sí, está hablando justamente una mamá de cómo aprendió a hablar español cuando vino a Argentina. Y fíjense que alterna. Yo aprendí y yo aprendió. Si sí, hay variabilidad. El sistema todavía está inestable, no adquirió completamente las formas del español, ¿sí? lo mismo que en 4B. Algunas cosas habla en guaraní, cuando él no sabe cómo decir habla en guaraní, pero algunas cosas sí sé, ya se habla, ya sabe. Entonces, alterna nuevamente sabe con sé, ¿sí? para referirse a la misma persona. Entonces, tanto la subespecificación, donde aparece tercera por primera, muchas veces aparece también masculino por femenino, ¿sí? como formas por defecto, como la variabilidad, que en el mismo contexto con los mismos rasgos aparece una u otra forma, son propiedades de este proceso de adquisición que no tienen que ver con la lengua materna. Entonces estos fenómenos específicos de segunda lengua, aquellos que no son por transferencia, es cierto que son menos sistemáticos, que dan esta idea de variabilidad. ¿no? Suelen consistir en la inserción de elementos menos marcados y no suelen incorporarse en los monolingües de la variedad de contacto. Entonces lo que sucede con estos fenómenos es que muchas veces quedan eh, en, el, en el plano de estos hablantes, no pasan a la generación siguiente como sí pasan todos los fenómenos que estuvimos conversando antes, que con mucha frecuencia pasan a los monolingües de la variedad regional que ya tal vez no manejan el guaraní, o no manejan el quechua y sin embargo sí tienen esas propiedades porque ya pasaron a formar parte del, del sistema de la lengua. Entonces, eh, a partir de estos fenómenos de adquisición de segunda lengua, la subespecificación es seguramente responsable de esa falsa idea de que en el contacto de lenguas siempre hay simplificación o empobrecimiento. Si nos quedamos con este tipo de datos de hablantes de segunda lengua que todavía no tienen un sistema estable, probablemente tengamos esta idea de simplificación. Eh, de un sistema ¿no? o de inestabilidad. Eh, sin embargo, los fenómenos vinculados con la manifestación de rasgos gramaticales, todos los que vimos al principio, sí dan lugar a nuevas gramáticas relativamente estables y sistemáticas. Bien, entonces para cerrar esta perspectiva, este, este análisis gramatical permite aportar argumentos lingüísticos a la legitimación de variedades que por su naturaleza híbrida, mezclada o impura no han recibido suficiente atención desde el punto de vista de la gramática. Y entonces por eso esto que comentaba Soledad, que tal vez es un tema novedoso, está muy poco estudiado, hay poco estu pocos estudios relativos y comparativamente pocos estudios hechos sobre el contacto de lenguas justamente bueno este es uno de los motivos no esta idea de que eh, en realidad son sistemas todavía inestables o, o simplificados y no verlos como verdaderas gramáticas con sus propias reglas eh, así que bueno muchas gracias querida y... Qué maravilla de conferencia, qué, qué regalo, qué regalazo. Iba tomando nota porque, claro, para mí todo esto es, eh, es nuevo. Mi especialidad es la, la hispanística y la romanística pura. Entonces, eh, a, ayuda mucho, ayuda mucho para un hispanista estas ópticas. Fíjate que cuando nos tocó la, la conferencia de, de Mario Soto, que el tránsito de Mario es súper interesante Mario está ahora en, en, en Alemania, se quedó trabajando allí pero él partió como hispanista partió como, como lexicógrafo eh, y el tránsito fue interesantísimo porque el tránsito él como quechua eh, y quechua hablante y, y, y nos lo comentó en su momento en, en, en su conferencia eh, tenía que ver mucho con el, el, el, ese tránsito del reconocerse el reconocerse como quechua, como quechua hablante, eh, el reconocer justamente todo este estado de la cuestión, el, el que tú pre presentaste ahora para lo que sucede con, lo, con, con el español en la Argentina, él lo presentó para, para Bolivia, algunos ejemplos no, también con, con morfosintaxis, con, con gramática, eh, al punto ya de abandonar la hispanística pura para centrarse en esto, que es realmente lo que se necesita eh, entonces claro, eh, mira, tengo varios comentarios que fui apuntando Pero también quiero, quiero darle la, la palabra a, al, al equipo aquí que, que asistió hoy Primero, para mí era muy nuevo todo lo que tiene que ver con el toba Si me podrías hablar del toba, o sea, el guaraní se conoce muchísimo El quechua se conoce muchísimo, eh, qué sé yo, el aymara eh, se sabe de lenguas absolutamente extintas en la Argentina, sobre todo por, por todo el tema de la campaña del desierto, etcétera, etcétera. Pero Toba, si, si me pudieras comentar un poco más de, de, del Toba y además lo, lo interesantísimo, el ejemplo maravilloso que diste en relación con, con, con el trabajo del, del, del tiempo en el Toba. Y, y dentro de qué familia se podría encasillar? ya sé que es muy difícil trabajar con este concepto en, en, con las lenguas indígenas en, en América, es algo que también está en proceso, pero si, uh -huh. si pudieras complementar un poquito más. Sí, sí hay trabajos bueno, muy interesantes, hay acá un grupo de, de especialistas, el TOBA dentro de todas las lenguas indígenas de la Argentina, realmente tiene bastantes investigadores ahora eh, que la están estudiando. Y es una lengua de aproximadamente unos 70.000 hablantes, ¿no? que se habla en, centralmente en Chaco y en Formosa, acá en Argentina, pero también hay en las grandes ciudades este, hay comunidades también de hablantes de toba. Eh, y tiene una vitalidad bastante interesante la lengua en, en Argentina. En Buenos Aires hay una comunidad, en Derki, bastante grande también, eh, y bueno, los invito si, al que le interese y, y me quiera escribir, yo les puedo pasar también referencias de, de mucha gente que está trabajando con, con el toba que hay bueno, distintos grupos de estudio, hay gramáticas, hay diccionarios ya sobre la lengua. Ya, estupendo. Mira, algo nos adelantaste hacia el final de la, de la conferencia, eh, y tiene que ver con el avance de de los estudios, por ejemplo, eh, todo lo que, lo que acabas de entregarnos, que a mí me pareció pero, in, increíble, ¿no? esta lógica de la incorporación, de la eliminación, de la reorganización... Fíjate que yo la trabajo, pero desde la óptica de la lingüística románica, con el latín vulgar y el, el tránsito uh -huh. de las lenguas neolatinas, se, se dan uh -huh. siempre estas dinámicas, y bueno, y también lo que estaba sucediendo ahí con este latín hablado y con, y con las lenguas en contacto que se iban dando, eh, pero se podría hacer una, una historiografía sucinta del avance de estos estudios, porque ahí presentaste a la, a la Berta Vidal de Batini, que es una heroína, uh -huh. yo soy una, una fan total de, de, de Berta Vidal de, de Batini, y uh -huh. además tiene un, una profusión de estudios, variopintos de todo tipo, o sea, es una mujer clave. Y ahí aparece, uh -huh. ¿no? La, la, la tienes ahí en, en, en un corpus interesantísimo. Eh, ¿Cuándo empieza este, este interés, eh, el interés tal como lo estás ahora trabajando tú? que tiene que ver con, con una gramática, con una, con una morfosintaxis? Y hay, a ver, el contacto de lenguas eh, está estudiado desde muy distintas eh, perspectivas lingüísticas. Entonces yo la verdad no quise hacer nada técnico, pero mi formación es desde la gramática generativa. Eh, entonces mi interés está puesto en, básicamente en eso, en encontrar un sistema, en encontrar un, una gramática, pero es posible que la misma charla presentada por alguien desde la lingüística cognitiva, o desde otras perspectivas teóricas, pongan el foco en otro lado, tal vez en buscar las motivaciones de los hablantes para elegir, o por qué eligen una forma y no otra, cuál es esa motivación que los lleva a que haya un proceso de gramaticalización, por ejemplo, con para y no con otra preposición. Entonces es interesante porque todo es muy complementario, eh, yo creo que no, no nos excluimos en realidad en, en, en los puntos de vista. Mi interés Siempre fue básicamente este, el más formal, ¿no? El de trabajarlo desde el punto de vista de tratar de encontrar un sistema. Eso no quita en tratar de también identificar cuáles son las motivaciones que tienen los hablantes para, para esas alternancias o para esas selecciones. Y entonces, bueno, hay trabajos más clásicos eh, que están más desde el estructuralismo, en realidad serían previos, eh, que se basan también en la descripción eh, de, de las gramáticas, y también en Argentina hay gente trabajando desde, desde la eh, etnopragmática o desde otras corrientes que también trabajan el contacto de lenguas. Y lo que comentabas vos de, de, de, de esta idea de, de, del, desde el punto de vista más eh, hispanista, eh, muchas veces, eh, vos decías que también trabajabas con la incorporación y con la eliminación y la reorganización, y muchas veces los fenómenos eh, siguen caminos similares, o sea, el proceso de gramaticalización que sufren eh, esto, estos fenómenos de diferencia muchas veces coinciden con los caminos de gramaticalización diacrónicos, o sea, son lenguas, son lenguas desde mi punto de vista, son parametrizaciones, que se pueden dar eh, históricamente o sincrónicamente, pero bueno, tienen que ver con las mismas reglas y con el mismo eh, tipo de, de procesamiento en la mente. Exacto, hay una, hay, hay una suerte ahí de, de universales que, y, y de dinámicas uh -huh. que, se, que se repiten. Luego, por último, ya para, para, para dar la palabra, eh, me encantó esta... Esta, esta, esta defensa ¿no? al, al, al, o, esta, o este manifiesto, ¿no? evitar esta idea de la mala gramática, de, la, de esta incorrección, en, este, en, en, en la supuesta incorrección en estos grupos de, de hablantes que también lo, lo tocó Mario en su momento. O sea, es una, es una idea que, que se va dando y, y te comento una, una, una vivencia que yo misma tuve eh, dos vivencias, la primera cuando fui becaria para la, la Real Academia hace años atrás, me tocó colaborar en las revisiones de la gramática de la gramática que coordinó Ignacio Bosque y fíjate que claro, esta gramática que tiene de, de, de interesantísimo y de revolucionaria que de alguna manera le da la voz a lo que sucede en Latinoamérica en una serie de realizaciones o sea bueno, el mismo Bosque también tiene de alguna manera camina por la misma senda tuya, o sea, él tiene esta, esta misma vi visión, ¿no? Eh, uh -huh. o, o generativista, o filo generativista, y fíjate que las dudas más interesantes tenían que ver justamente con este tipo de aspectos. O sea, eh, ¿por qué se dan estas formas verbales? ¿Por qué se dan estos elementos? Y eso, eh, eh, de alguna manera, quedaba trunco, quedaba trunco, ¿por qué? Porque justamente hay un divorcio importante entre los estudiosos de lenguas indígenas y, eh, y los hispanistas. Por eso te preguntaba de cuál es la, la suerte de historiografía, porque es maravilloso cómo, eh, cómo tú, por ejemplo, con, con todo este trabajo, eh, eh, eh, tu equipo y tú misma... Eh, están de alguna forma aportando estudios gramaticales a la hispanística para dar cuenta de esta nueva manera de ver la gramática, nuevas maneras de ver las lenguas españolas entonces es realmente un ejercicio que, que es necesario y que es bastante sano y lo aplaudo muchísimo por eso me, me, me, me gustó eh, eh, tu presentación. Así que, nada, muchas gracias. Sí, hay mucha idea purista, ¿no? Detrás de, detrás de todo, pero incluso en los mismos hablantes. Sí. Eh, como esta idea incorporada de, no, yo hablo mal, porque incluso después, bueno, en la charla con Estela, tal vez no sé en qué se enfocará ella, pero nos pasa mucho con los migrantes paraguayas que yo hablo mal, pero hablo mal el guaraní y hablo mal el español, porque mezclo, entonces si mezclo eh, no hablo bien ni una cosa ni la otra, cuando en realidad es básicamente eso, de, hay sistema en todo, hay sistema en, en el guaraní, en el español, y hay sistema en esa mezcla también. Entonces eh, hay que erradicar un poco esta idea de que lo mezclado eh, no, no es sistemático. Exacto. Exacto, miren, ahí está Estela que, que va a presentar eh, dentro de, de un rato, sí, esta idea sí, de la corrección. Una consulta, ¿verdad? No sé ¿Cómo? si alguien ha la mano, ¿verdad? estaba mirando otra cosa. Eh, la población, o sea que, ¿llegaste a hablar vos con esas personas? ¿Vos manejás la lengua? ¿Cómo vas haciendo tu estudio? Mira, eh, nosotras empezamos ya hace unos años con, con, este, con esta grabación de, del Corpus. Trabajamos en Buenos Aires en Barracas, no sé si conoces. En Barracas, eh, con, bueno, trabajamos con muchísimas mamás y sus nenes. Y sí, vamos a hacer grabaciones y eh, grabamos. Nuestro interés es eh, entre las grabaciones, son fundamentalmente entre la mamá y su hijo, entre la mamá y una amiga y entre la mamá y nosotras como investigadoras. Entonces tenemos para cada mamá un corpus bastante grande de grabaciones, algunas son de grabaciones de habla espontánea, la mayoría, eh, los de, la dejamos a la madre con su nene, con una mesa llena de juguetes, el grabador, y nos vamos. Y con, sin más consigna que jueguen. <risa> Después eh, hacemos lo mismo entre la mamá y una amiga, charlen, de lo que quieran, pero hablamos en guaraní o en español hablen como quieran, hablen de lo que quieran, sobre lo que quieran y como quieran. Y después entrevistas también ya más semidirigidas, eh, que apuntan más a que nos cuenten su historia lingüística, ¿no? como es su relación con el guaraní, su, más su historia de vida. Entonces para cada mamá tenemos toda esa serie de grabaciones, y entonces ahora dentro del equipo hay... Eh, algunas eh, personas que están más interesadas en, en la adquisición, entonces están trabajando con fenómenos más de adquisición, a mí yo siempre me tira un poco más el trabajo con los adultos, así que estamos armando ahora un trabajo que tiene que ver con, con medir si hay eh, control de las madres, según el interlocutor. Es decir, si cambian su forma de hablar según si están hablando con el niño, con nosotras argentinas como investigadoras y con su, su amiga paraguaya. Entonces lo que, lo que pasa es que en realidad hay un contacto más que de lenguas, que hay un contacto de lenguas, hay un contacto de variedades. Entonces hay en las mismas madres que ya hace algunas 15, 20 años que viven en Argentina, es muy interesante porque ahí el contacto es de variedades. Está el, el español rioplatense y la variedad que ellas trajeron cuando vinieron de Paraguay. Entonces, por ejemplo, son leístas, tienen, mantienen el le pero aparecen en los mismos contextos, con los mismos verbos, aparecen lo y la. Entonces analizamos y realmente es eh, imposible determinar eh, por motivos gramaticales por qué a veces usan le y por qué a veces usan lo o la. Entonces lo que empezamos a medir es si tiene que ver con, con el interlocutor, si tiene que ver con la cantidad de años que hace que están en Buenos Aires, si tiene que ver con si el español es o no es su lengua materna. Entonces hay toda una serie de variables para medir eh, por qué tienen la gramática que tienen. Y bueno, después es muy interesante ver qué pasa con sus hijos no a partir de eso, qué pasa con sus hijos si repiten este mismo sistema, si están yendo más hacia el platense, si se quedan con, con el, el de sus papás, o no. bueno, Realmente es como un corpus muy amplio que da para analizar muchísimas cosas. También desde el punto de vista sociolingüístico hicimos algunos trabajitos que tienen que ver con las representaciones que tienen las madres sobre el guaraní, y les preguntábamos eh, si ellas hablan o no hablan guaraní en, en las casas con los hijos. Y en general, bueno, se está perdiendo un montón, les debe pasar también en Paraguay, supongo que, es un poco, eh, que son cuestiones que, que, se, que se repiten, pero bueno, hay mucho miedo al fracaso escolar acá, entonces con el, ese miedo al fracaso escolar tratan de, de, bueno, de, de no hablar la lengua en la casa, muchas veces fomentado también por, por el desconocimiento que hay acá en de, de, de la lengua, ¿no? de, de, de la lengua que, que manejan, el guaraní. Entonces, bueno, hicimos también ese trabajo más de, sobre representaciones sociales. En general, tienen una, una estima, una valoración muy alta sobre el guaraní cuando hablan de, de ellas mismas, ¿no? de ellas mismas y su inserción en tanto eh, con sus compatriotas y con su relación con Paraguay. Incluso está esta idea de, de, de no de no ser porteño, ¿no? de que está un poco mal visto llegar a Buenos Aires y a los dos minutos estar hablando de yo, yo, yo, yo, yo, con nuestra ye. Y, y bueno, pero con los hijos es otra cosa, ahí cambia, ahí cambia un poco esta cosa que es súper comprensible, ¿no? esta idea de, de, de que quieren lo mejor para, para sus hijos. Y totalmente, verdad, el influjo... Eh, se dan las dos lenguas cuando aprenden una u otra y bueno, aquí se da o se ve eh, de manera más amplia ¿verdad? pero también esa cuestión de, del estigma que si hablas guaraní, que, que te volves guarango que uh -huh. en sí. la categorización de, de no ser culto, de que no vas a encajar ahí o que uh -huh. te va a retraer, ¿verdad? esa conciencia sigue estando igual hoy a pesar de, de la situación que tenemos ¿verdad? Eh, uh -huh. Bien, se dan muchas cosas, eh, veo que está ahí alguien levantando la mano, le doy espacio y luego volvemos nosotros si no agarramos el micrófono. <risa> Genial, <risa> Mercedes, sí, sí había me levantado, levantado me... la mano oh, antes de hablar yo. Mercedes, querida. <risa> <risa> Buenas tardes eh, a todos, este, muy interesante, eh, sobre todo mi foco está en, en la lengua quichua. Uh -huh. eh, Querida que eh, continúa la conversación, más este, cuestiones voy pensando, por eso ya intervengo en eso, porque si no voy a seguir eh, pensando cuestiones. Eh, para consultarte, eh, eh, Alicia, eh, en primer lugar, ahora entiendo que, eh, sobre todo voy a hablar en relación con el quichua, eh, están trabajando eh, el contexto de la migración interna, Sí, por ejemplo, desde Santiago del Estero, todos los que han llegado a la zona Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Por eso eh, yo quisiera consultarte sobre eh, qué observan ustedes en sus investigaciones sobre la vitalidad de la quichua, ¿sí? porque así es como la llaman, eh, en la provincia de Santiago del Estero, sobre todo teniendo en cuenta este, eh, la cantidad de hablantes, que están distribuidos entre distintos departamentos, Atamiz, que Figueroa, Bueno Loreto, Salavina. Este, eso por un lado, ¿no? si ustedes ya han cruzado este, variables en relación con la cantidad de hablantes este, que tiene la lengua. Luego, sobre este, también eh, el importante rol que está teniendo en esa provincia eh, la Escuela Intercultural Bilingüe si sí, sí, ustedes este, han, han establecido puntos de contacto al evaluar la lengua, este, como pervives y con sus marcas en el español. Eh, y, bueno, y, y alguna cuestión ya has mencionado sobre eh, los trabajos que ustedes conocen eh, en el área de la etnolingüística, este, que hay trabajos muy interesantes, y también relacionados con la migración, ¿sí? por ejemplo, el trabajo de Andriani, este, que yo pienso y ahora lo estoy relacionando directamente bueno, eso, realmente me ha resultado muy interesante, gracias Bueno Mercedes, muchas gracias la verdad es que yo un poco los ejemplos del del a los trabajos los trabajé los incorporéme un poco de segunda mano porque de las, tres, eh, de las tres situaciones de contacto yo en lo personal trabajé traba, traba bastante con el guaraní hace años que ya estoy prácticamente solo con el guaraní el toba que fue parte de mi tesis de maestría, así que ahí hice bastante trabajo de campo, en el, en el Chaco, en Provincia de Buenos Aires, pero con el Quechua no. O sea que tocaste mi punto débil, que eh, realmente acá en, en Argentina hay gente que está trabajando, que sabe eh, bastante sobre el Quechua santiagueño, bueno, vos mencionaste a, a Andreani, eh, hay... Eh, una, está la tesis de Patricia de mí también, pero que es, es sobre es la tesis de Nosotros lo hablamos mezclado, no sé si la conoces, que es muy interesante también, eh, que trabaja con población boliviana ella migrante en Buenos Aires, pero si a vos te interesa el tema, yo tengo bastantes referencias y te puedo pasar bastante bibliografía, pero la verdad es que no me animaría a hablar tanto sobre el quechua, más que cuestiones como muy eh, básicas, porque no me dediqué en profundidad a hacer trabajo de campo con, con el quechua, así más con el guaraní, con el todo así. Sí, sí, bueno, en principio como te decía, muy interesante, porque es yo a medida que te escuché iba reflexionando eh, sobre distintas cuestiones, y sí que me, me llamó curiosidad el corpus, ¿sí? de dónde fue extraído y demás, por eso este, uh -huh. no encontraba datos, no sabía si en algún momento lo habías mencionado, pero bueno, sí, muy interesante este, ese diálogo ahí que se puede eh, abrir este, naturalmente. Genial, gracias. Sí, los datos justo los del quechua están tomados de Vidal de Batini, de las narraciones de, de Vidal de Batini. Así que yo viajé en su momento cuando hice la tesis de doctorado, fui a Santiago del Estero, trabajé recopilé algunos datos, pero la verdad es que fue más para, eh, para la tesis de doctorado como un momento muy puntual, pero nunca después me dediqué de, de lleno a, a esa situación. Pero bueno, hay muchísimo por hacer. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna duda? Mientras alguien se anima, eh, nos hablaste de este corpus interesantísimo, que me imagino que es este que lo estabas ahí describiendo cuando hablabas con, con Estela, el corpus barbar, ¿no? el de las madres uh -huh. con, con los hijos. Eh, uh -huh. ¿Cuándo surgió este, este corpus? ¿Cuánto tiempo ya lleva? Y Empezamos cuando, en el 2017 o antes... 2016, 17 la verdad es que bueno, eh, fue un poco bueno, surgió en Chile porque tuvimos una reunión eh, habíamos hecho un, un workshop con Cristina Schmidt. ella es especialista en adquisición del lenguaje y yo la verdad nunca había trabajado con niños, eh, nunca había sido mi, mi foco de interés en la adquisición con, con niños, pero bueno, hicimos un workshop en, en Chile y para ver si podíamos pensar en algo, y ahí se nos ocurrió la idea, yo venía ya trabajando con, con migrantes paraguayos acá en Buenos Aires y les sugerí que podía ser interesante eh, ver qué pasaba con esos niños que están realmente expuestos a un input increíble, es decir, que... Es increíble ver cómo esos niños sistematizan una gramática a partir de ese lío que escuchan, porque escuchan de todo y todo muy distinto. Uno siempre piensa en el hablante oyente ideal de Chomsky ¿no? y después cuando va a las, a las situaciones concretas ve que son niños que escuchan una variedad en la escuela, otra en el barrio, en la casa escuchan más de una lengua, entonces a partir de todo eso ellos tienen que generar su propio sistema, ¿no? Entonces ahí nos empezamos a entusiasmar con la idea y armamos un proyecto para NSF. Y bueno, con pocas esperanzas, y la verdad es que el proyecto salió. Y bueno, y ahí tuvimos que salir corriendo a armar un lo más parecido a un laboratorio, pero en plena villa en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En, en, en las condiciones a veces uno... Eh, empezábamos a ir con nuestros grabadores y tratábamos de armar lo más parecido a un laboratorio, pero la verdad es que las, las situaciones con las que nos encontrábamos eran muy distintas o difíciles, por ahí estábamos en una habitación con cinco personas y tratando de, de, de que se grabara solo al niño y que la gente no gritara, entonces bueno, de a poco fuimos como eh, consiguiendo un espacio, nos prestaron la Casa de la Cultura del Barrio, entonces ya teníamos un, un espacio un poquito más, aislado acústicamente, podíamos llevar los juguetes. Y bueno, ahí empezamos a, a todo un poco como a pulmón. Y al final, bueno, ya teníamos más estudiantes interesadas que iban a grabar. O ahora ya tenemos un equipo de, de transcriptores, otros que revisan las transcripciones, las, las estudiantes, las asistentes que van a grabar y hacer las pruebas experimentales con con los niños, y bueno, ahora por suerte ya terminamos la parte de, de recopilación de datos, ya hicimos todas las pruebas, y ahora estamos en la etapa final de, de revisar el corpus. Qué maravilla, qué maravilla. Y que también qué interesante el tema de la, de la adquisición de lenguas y el proceso que, que puede vivir un... Un menor de edad, ¿no? Y, y, y todo lo que describes, o sea, lo que sucede con, con un niño. Fíjate que hace, hace poco tiempo estuve con, con una gran amiga mía, que es polaca, eh, con su niña de un año y medio. Eh, el padre eh, es catalán hablante, pero sí. están en España hispano hablante. Eh, y a la vez lleva a la niña desde que es un bebé, una cría, no, no sé por, con qué motivación, a un taller de inglés. O sea, ya está con polaco, está con catalán, está con español y está con inglés. Lo interesante es que lo descubrimos un día que nos juntamos con otra gran amiga que también tiene una cría de un año y medio, es que la chica está solamente en el contexto monolingüe, extremadamente monolingüe de lengua española. Y fíjate que la chica, bueno, esto no, no, son cosas que como uno no las estudia, pero las observa, son interesantísimas. La cría monolingüe sí que eh, eh, hablaba en, su, en el lenguaje que puede tener una cría de un año y medio. Pero fíjate que la políglota todavía no, pero entiende todo, uh -huh. todo, excepto, O sea, uh -huh. cuando le habla a la madre en polaco, o sea, pero todavía no emite enunciado alguno. La madre que es otra políglo, o sea, la polaca habla 10 lenguas, se preocupó uh -huh. con esto, se preocupó, o sea, pero ¿por qué mi, mi, mi niña todavía no emite ninguna palabra? Y la uh -huh. otra sí. Bueno, eh, y tú acabas de, de describir un contexto que, que es al, alucinante y maravilloso, o sea, lo que sucede en, un, en una situación de, de bilingüismo en este caso, y a lo que se ve expuesto un... Un niño. Son cosas, o sea, da para mucho siempre todo este tipo de. de La trabajo, verdad que sí. ¿Cierto? La verdad que sí, pero bueno, cuando son bilingües sí se supone que se, se demora todo un poco. Sí. En, en ese proceso. Están adquiriendo dos lenguas. Exactamente. En el caso de esta niña, imagínate. No. Tres o cuatro, o sea, una cosa, pero ya alucinante. Nadie tiene. Yo le quería proceso? decir a Estela. Sí. Sí, dale, dale. Ahí hay una pregunta, me parece. Sí, ¿los datos podrán tener una utilidad práctica para los psicopedagogos, por ejemplo? Eh, ahora estoy leyendo las, los comentarios. Gracias. Eh, sí, me parece que, que sí, que es súper útil, tiene muchísimas aplicaciones, a ver, eh, originalmente estuvo pensada desde un punto de vista formal para entender cuestiones de, de adquisición de, de cuestiones gramaticales, pero el corpus tal como está pensado y las consecuencias tiene una utilidad sumamente aplicada a un montón de cuestiones. Eh, y en, en la educación tiene casi aplicación directa, ¿no? Y en, y en la formación de los docentes también. Me parece que hay un camino acá también para hacer en, en la formación docente porque realmente muchas veces es por desconocimiento, no es mala voluntad ni, ni nada de eso, es por desconocimiento de, de, cómo, de con qué eh, herramientas lingüísticas va, llegan los chicos a la escuela. Acá hay muchos casos en los que vienen las mamás de Paraguay con los nenes ya de 5 o 6 años que tal vez hablan solo guaraní, entonces van directo a la escuela y no es que no hablan o no quieren participar, a veces es verdaderamente que no, que no tienen la lengua, que no tienen las herramientas. Entonces sí, yo creo que tiene muchas aplicaciones a, a distintos campos, pero al, en la educación y las políticas lingüísticas, eh, sí, central. Ahora sí, dale con Estela, que era la, la, la, la... No, que me gustaría estar en contacto, la verdad que nunca ¿Sí? Eh, sí, nunca eh, compartimos, pero bueno, me gustaría después pedirle trabajos y saber qué hace, y bueno, estar en contacto me parece que puede ser muy interesante. Te paso el dato en breve, por el correo, dale. sin, sin problema. Dale, dale, muchas gracias. ¿Te yo ahora, me, sí, tengo que cortar e irme, pero, pero seguimos por mail, si no. Están ustedes no si en contacto, contacto solo por Solo me dar el dato y no, no hay problema, solo me pasa el dato y yo te paso los míos. Contactamos. Pero están, están en el grupo sí. que yo siempre armo cuando les estoy enviando. Ah, listo, ya está, estamos ahí, genial. <risa> sí, está todo el grupo del seminario, así que no, no, no hay problema. Alicia, vale. querida, qué maravilla. Conocerte, qué maravilla haber asistido bueno, igualmente. a esta clase. Y, y nada, nos quedamos contentísimos. Un aplauso enorme. Eh, se pasó el tiempo volando, eso me encanta porque es cuando uno está ahí gozándolo y aprendiendo muchísimo. Y querida, nada, estamos en, en, en, en contacto para lo que, lo que necesites. Quizás necesite yo más de ti que tú de mí, ahí no. desde mi, mi hispanística clásica. Y. Y nada, sí, acá me están diciendo, estoy gestionando muchas redes. Yo creo que es la clave, es la clave de estos sí. tiempos. O sea, nos está cayendo el mundo a pedazos, pero estamos más conectados que nunca. Y eso a mí me me fascina, o sea, tenemos esta danza macabra de la Edad Media, que en rigor es la, la metáfora de, de la fiesta, y vean ustedes, tenemos acá el equivalente que es reunirnos para aprender y para saber y para dialogar, y yo creo que estos son bálsamos que, que, que, que nos tenemos que pro, proveer en estos tiempos, así que, nada, no, lo es que dicho... Sí. Cierto. Bueno, muchísimas gracias Soledad, muchísimas gracias me encantó participar desde ya que mi mail queda abierto a todos los que podamos intercambiar y nos pueda servir el, el intercambio y ponernos al día de lo que estamos haciendo Eso bueno. mismo Buenísimo. Bueno, abrazo querida Bueno, muchísimas gracias Gracias, gracias a ti Adiós chau, chau. Adiós